Mírame a los ojos, de verdad no te das cuenta. Tengo historias, ilusiones, sueños y experiencias por cumplir. No quiero recordar aquello. No quiero recordar aquello que les ha pasado a tantas personas. Quiero que se den cuenta que queremos ser almas libres, queremos ir tranquilas. Pasear por las noches, sin preocuparnos, por la calle. Queremos volver a casa por la noche y no tener que decir, ya he llegado. Queremos poder disfrutar, mirar sin miedo a las personas, sin tenernos que ocultar. Queremos volver a sentir, sin miedo a que nos hagan daño y nos quedamos a pedazos. Queremos que vean que somos más que un trozo de carne. Y no queremos sangre en nuestro cuerpo, más que la que recorre nuestras venas y la que sangramos cada mes. Queremos sentir y volar, pero no volar de miedo. Mira todo aquello que vivimos, queremos recordar. Pero lo que nos han hecho deja marca, recordando aquello que has vivido. Y ese dolor es más grande que cualquier cosa, porque duele. Así que solo te diré una cosa, vigila lo que haces porque deja marca y esa marca no se va, no son marcas de pinturas en un lienzo ni solo sangre que recorre por el cuerpo. Es un dolor intenso.